Bien, vamos a ver cómo podemos eh, subir un archivo de video en nuestro Drive para posteriormente eh, enlazarlo desde un curso de Moodle o de, de un curso de Classroom Lo primero que voy a hacer es voy a crear una carpeta para poder subir mis archivos Entonces le voy a dar el nombre de la carpeta, eh, le voy a llamar videos Meet y voy a crear mi carpeta en este momento yo ya tengo que tener guardados los videos que, que, que grabé en este caso y este abro dicha carpeta para poder guardar dentro de la misma en el drive mi, en este caso mis archivos de video y a continuación entonces voy a subir acá el, el vídeo que ya tengo preparado en este caso voy a subir el vídeo que estuvimos trabajando eh, que es este vídeo que tiene una extensión webbm que es la que nos grabó el screen recorder entonces este en este momento fíjense que está empezando a, a subir el, el archivo y una vez que suba todo ese archivo entonces ya voy a estar en condiciones para poder compartir este archivo de video fíjense que como les dije tiene una extensión web.vm para ello eh, también tengo que tener ya abierto o tengo que ingresar dentro de mis cursos ya sea de Classroom o dentro de mi curso en Moodle fíjense que eh, de dependiendo siempre del tamaño que tenga el archivo ¿sí? esto suele tardar algunos minutos en subirlo dentro del drive mientras eso, ahí ya está, ya, ya me subió el, el, el archivo entonces puedo irme hasta el, el, la plataforma Classroom por ejemplo me voy a este trabajo de clase y le indico que quiero crear un material, en este caso dentro del curso ese material que voy a subir va a ser de tipo eh, archivo, en este caso, eh, un enlace al MIT. Entonces, este, reun, reunión con alumnos meet. Le puedo poner una descripción, en todo caso. Y este, tengo que ir a buscar para adjuntar el archivo. ¿Dónde está ese archivo? Ya lo subimos en el Drive. Entonces nos vamos hasta el drive, hacemos doble clic sobre el, el video, fíjense que el video ya está acá en, en condiciones para poder compartir Y este nosotros vamos a, a, a ir para compartir esto, seleccionamos el video, ¿sí? nos vamos acá donde está el, el enlace para compartir Y a partir de ahí qué es lo que vamos a hacer, vamos a obtener el código para poder compartir este video eh, el, el enlace en este caso entonces vamos a, a esperar a que nos muestre el enlace fíjense que predeterminado está que esto está restringido pero nosotros le vamos a indicar que cualquier persona que tenga este enlace puede ser lector de este vídeo que está acá vamos a copiar este enlace y nos vamos nuevamente acá dentro del classroom le decimos quiero añadir un enlace voy a añadir el enlace en este caso que está en el Meet y ahora solamente me queda publicar este archivo de video dentro de mi curso como ustedes pueden observar este archivo de video ya está dentro del curso cómo haríamos con Moodle en Moodle nos iríamos hasta nuestro curso activaríamos la edición de nuestro curso y a partir de ahí entonces vamos a tener que añadir un recurso ¿sí? de tipo url en este caso para poder compartirlo dentro de nuestro curso en Moodle entonces eh, nos vamos hasta donde está el Moodle ¿sí? y tenemos que indicarle que queremos añadir una actividad o, o un recurso en este caso como pueden observar mi colección está un poco lenta ahora entonces este creo que me va a llevar un poquitito más de tiempo Ahí está, aparece añadir una actividad o un recurso Quiero añadir un recurso de tipo URL Le doy en agregar Y le tengo que poner el nombre del archivo Acá es donde tengo que pegar en este caso ese enlace Ese enlace donde está acá este enlace lo, lo, lo pego ahí ¿sí? y posteriormente acá si quiero si sí quiero ¿eh? entonces este puedo eh, agregar el, la, la descripción ¿sí? una vez que tenga listo esto le puedo poner por ejemplo acá en apariencia para que me muestre en una nueva ventana y finalmente le doy acá en guardar cambios y regresar al curso. Entonces esa es, esos son los pasos para poder compartir este video que grabamos eh, con nuestros alumnos, ya sea en la plataforma Classroom o en la plataforma Moodle. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.